hola cocinillas cómo estás me alegro muchísimo de verte hay cocinas que son especiales porque sus dueños quieren que sean especiales hoy tenemos una cocina muy particular con mucha personalidad donde no tenemos ningún mueble alto y donde la iluminación de la bancada principal de la cocina se ha hecho con apliques para ello hemos utilizado una placa extractora con extracción al exterior quieres quedarte a descubrir esta cocina dale al like y suscríbete a nuestro canal vamos a verla ¿Cómo he disfrutado diseñando esta cocina? Una cocina muy interesante, con mucha personalidad. Consta de una zona de almacenamiento donde están todas las columnas y una bancada principal que es donde están los cajones, la zona de aguas y la zona de cocción. Entonces, en esta cocina lo primero que destaca es que no tiene muebles altos, pero además de no tener muebles altos, la iluminación de la bancada principal se ha hecho con apliques. Apliques son las luminarias que van fijadas a la pared en lugar de estar fijadas al techo. Entonces, estos apliques son muy personales, tienen un carácter muy marcado, estaban disponibles tanto en blanco como en negro, como en verde botella, al final nos decidimos por el verde botella. Entonces, iluminan perfectamente la encimera, pero aparte aportan una decoración a la cocina y una personalidad muy marcada, que viene combinada también con el suelo. Entonces, en el suelo se ha elegido un grés porcelánico en dos acabados diferentes. Por una parte, en imitación madera y por otra parte, en imitación hidráulico. Entonces, aportan el hidráulico está hecho como si fuera una alfombra en el centro de la cocina y luego ya tenemos la madera alrededor. De la zona de columnas que hay que destacar, pues habría que destacar el tirador, este tirador me parece una pasada, es un tirador muy premium como, como me gusta a mí, la verdad, entonces está hecho en color titanio, no es, no es el brunito que utilizamos otras veces, hicimos una cocina hace poco, publicamos la anterior, te dejo aquí el enlace por si quieres ir a verla, que era en color brunito. Pero esta ya es titanio, que es un gris oscuro, es un gris antracita. Entonces, ese tirador va a juego de la gola y va a juego de los zócalos, que son también en el mismo color. Y tiene una rugosidad que, eh, bueno, eh, facilita la hora de agarrarlo. También es verdad que algunas diréis, no, se mete más suciedad. Es verdad, es un poquito más sucio que el que es liso, pero es muy bonito. Y luego, al ser un tirador tan alto, permite que sea cual sea la altura de la persona que lo utiliza, sea la niña, o sea el padre, o sea la madre, pues todo el mundo tiene un punto de agarre muy bueno para ese tirador. Tenemos un horno de AEG, que es un horno que lleva sonda térmica, que es todo touch control, y luego tenemos un frigorífico, que es, que es el mejor frigorífico integrado que tiene AEG, que tiene tres cajones de cero grados en su interior. Entonces es un frigorífico que tiene sus cajones de cero grados con sensor, que nos ayudan a poder tener toda la verdura y toda la comida en la nevera. Sobre todo yo lo noto mucho en la verdura porque alarga muchísimo la duración de la verdura en tu frigorífico. ¿Qué más tenemos? Unas columnas de almacenamiento. Entonces tenemos dos columnas de almacenamiento que sirven para, eh, para almacenar comida. Entonces ambos dos van con gavetas interiores y están hechas también en color antracita, pues como todos los cajones y como los tiradores y los golas y luego tenemos este hueco decorativo que se ha hecho a juego de la bancada principal y que tiene las mismas dimensiones que tiene el horno y el micro. De hecho, la banda que separa un hueco del otro se ha colocado a la misma posición que la que está separando el horno del micro para conseguir una simetría perfecta. Tenemos 60-60-60 y otra vez 60-60-60 con los tiradores puestos en modo simétrico y los huecos de horno y micro y el hueco para la Thermomix y para otros eh, aparatos que quieras tener ocupando las mismas dimensiones. Y volviendo ya a la bancada principal, pues lo que destaca sobre todo es la placa extractora, que es la placa de Bora. Recientemente un, uno de nuestros seguidores eh, nos preguntaba que podíamos enseñar cuánto espacio se pierde por una placa extractora. Entonces en el caso de la placa extractora de Bora se pierden 18 centímetros. Veremos próximamente en el canal otros, otras campanas eh, extractoras, otras placas extractoras y otras cocinas donde por ejemplo el sistema de extracción está en el zócalo, entonces en algunos casos no se pierde esta medida, sino que se aprovecha totalmente los dos primeros cajones. Entonces, por eso lo veremos próximamente, seguramente ya para final de año que tenemos que montar una que seguro que sacamos en el canal. Entonces nuestra bancada principal tiene dos grandes cajones, un primer cajón donde puedes poner todos los platos y todos los vasos, un segundo cajón donde te caben todas las ollas y los demás cajones que ya son cajones despenseros. En cuanto a la extracción de esta placa, muchas veces se monta esta placa extractora con filtro de carbón activo, se monta en recirculación, lo normal es que montemos esta placa extractora en recirculación, pero hoy estamos en una casa individual, en un chalet, entonces no nos costaba nada, había una solución para conectar la placa al exterior, que es lo que se ha hecho, entonces... Eh, una de las cosas, sabéis que hace poco en este canal estuvimos viendo hablando mucho de placas extractoras, me hice un máster en todos los modelos que hay para decidir un poco cuál eran las placas extractoras que más convenían a mis clientes. Entonces, eh, Bora es la marca más famosa de placas extractoras. ¿Y por qué Bora? Pues por muchas razones, pero aquí vemos una de ellas. Estas placas funcionan por velocidad, no es una cuestión de metros cúbicos, sino de lo bien diseñadas que estén para que tengamos la velocidad suficiente en la placa para ser capaces de extraer el humo, porque si no consigues. Esa velocidad de aire, el humo se escapa. Entonces, a la hora de montar una placa extractora que va conexionada con el exterior, ¿qué nos sucede? Que la mayoría de las placas extractoras viene la placa extractora y se acabó. A partir de ahí, tú te apañas. En el caso de Bora, no es que tuviera un sistema, es que tenía tres. Entonces, había tres sistemas prediseñados por Bora para poder acoplar a la placa extractora y colocar la estación al exterior. Entonces, este es el sistema de bora uno de ellos el que elegimos y como veis pues viene una pieza de plástico entera toda hecha de inyección con sus dos eh, tapitas que eh, cuando la placa se pone en marcha simplemente se elevan y sale el humo y cuando la placa está apagada se cierran evitando varias cosas importantes la primera que te entren bichos porque si estás en una casa por ejemplo pues es útil te puede entrar cualquier tipo de insecto o por ejemplo incluso un pajarillo por otra parte te permite también que cuando sopla el viento, no entre el viento por el tubo de la campana y salga por el sistema de extracción de la placa extractora. Entonces, en Zaragoza, que es una ciudad donde suele hacer mucho viento, pasa que hay personas y empresas que montan placas extractoras al exterior sin ningún tipo de tubo específico, ningún tipo de válvula, y cuando sopla viento, pues bueno, se oye, entra el ruido y entra también el propio viento. Finalmente, hay que destacar también el sistema que tiene para cerrarse, no es una válvula de mariposa, hay unas válvulas antirretorno que las llevan todas las campanas que tienen un inconveniente y es que cuando esa válvula se va llenando de grasa con el paso de los años y tú no limpias bien la campana pues esa grasa te vas de vacaciones, se solidifica y ya no es capaz luego la campana de volver a abrir la válvula, en este caso fijaros el sistema cómo está hecho, está muy bien hecho, está muy bien pensado, en lugar de ser esa válvula de mariposa es una válvula que simplemente se abre por fuerza y cierra por gravedad pero no es una bisagra larga y engorrosa que se llene de grasa sino que simplemente es un eje que baila libre entonces me parece una solución brillante muy buena muy bien pensado no es barata para lo que es no es barata pero eh, bueno pero funciona fenomenal siempre decimos eh, siempre digo siempre opino que pure que es el modelo de bora más sencillo es lo mínimo que te tienes que gastar para tener una placa extractora con todas las garantías de funcionamiento no sé si se aprecia pero el chorro de aire que tira esto es considerable. Entonces, esta placa se podría haber montado perfectamente con filtro de carbón activo. El filtro de carbón activo tiene un coste anual porque el carbón activo se va gastando. Pero por otra parte, todas las campanas, tanto estas como las normales, tiran un chorro de aire al exterior importante. Entonces, muchas veces en esa ecuación de cuánto vale carbón activo y cuánto vale estación exterior, siempre decimos, estación exterior es gratis y filtro de carbón activo tiene su coste, pero tienes que tener en cuenta que todo este chorro de aire que sale, todo este chorro de aire, estás tirando aire calefactado o aire refrigerado. Y ese aire calefactado y ese aire refrigerado vale bastante dinerito. La limpieza de esta placa, como siempre, levantando la primera parte y levantando el filtro metálico y metiéndolo las lavavajillas. Y ya lo tienes. ¿Qué más tenemos? La encimera. Una vez más, porcelánico. En 1,2, imitación calacata, y bueno, en el frente, al final se decidió subir el frente solo hasta media altura. Este pilar pues nos, dio, nos dio mucha guerra, porque si no hubiera estado este pilar, seguramente, seguramente no, seguro, hubiéramos utilizado azulejo para revestir parte de la pared haciendo un diseño, pero este pilar nos fastidiaba mucho ese tema, porque eh, teníamos que cubrir, evidentemente, muy bien detrás de la pared y muy bien detrás del fregadero. Entonces, al final se decidió poner un frente a media altura, y de media altura para arriba, de momento lo dejamos pintado en blanco y a futuro si el cliente quiere ponerse un papel decorativo o quiere ponerse otro color en su cocina, siempre puede actualizar el diseño y cambiarlo para tener una cosa nueva dentro de un tiempo. Para acabar, simplemente comentar que esta cocina tiene un cuarto de lavado muy grande anexo y una zona de office que da ya al jardín. Entonces, pues bueno, tienes una gran encimera con el cuarto de lavado al lado y con la zona... De Office para poder desayunar, comer y cenar en tu cocina, con la comodidad de poder estar con muy poca distancia de entre la cocina y la mesa, y la mesa y el lavavajillas. Y así haces ese circuito completo de almacenamiento, preparación, cocción y limpieza en muy pocos metros. ¿Te ha gustado esta cocina? A mí me ha gustado mucho diseñarla porque ha sido una cocina muy especial. Si te ha gustado esta cocina, acuérdate de darle al like y si quieres suscribirte a nuestro canal, acuérdate de darle al logotipo de Bruni que te lo dejo aquí abajo. Os dejo otro vídeo de Otra Cocina. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!